sabem que no que, que estén una festa familiar, pero no volíamos deixar pasar la oportunidad a través de cartells, de chapas, de, de partes, de, de poder incorporar en algunas frases, nos puede hacer prasena que esta problemática, que como ayuntamiento nos preocupa molt, pero que con ellas teman en el pues de la sensibilización, de la prevención, para que con B, sabem eh, si alguna cosa es que quisguar a fiesta más lleva gracia es para ser educada, pacífic, respectuós y sobre todo familiar.